La red facilita eso, y eso la verdad que, que se agradece enormemente. Muchos de ustedes ya lo conocen, otros han escuchado de él, otros pues tienen entrañables recuerdos del padre Carlos Cox. Eh, me permito hacer una pequeñísima presentación, y digo pequeñísima porque pues creo que todos ustedes tienen historias, eh, conocimiento, conocen la trayectoria del padre, sin embargo, pues bueno, vale la pena hacer mención a algunas, algunas cosas que ponemos aquí con ustedes. El padre Carlos Pox Díaz nació en 1948 en Chile, pertenece al Instituto de los Padres de Schoenstatt. Su ordenación sacerdotal ocurrió el 12 de diciembre de 1981. En 1988 eh, llega a Querétaro para formar el equipo de padres a cargo de la Fundación de Schoenstatt México. Fue asesor de la rama de familias, de la juventud masculina hasta 1991 y de la juventud femenina. También apoyó la fundación del movimiento en Monterrey, así como en San Luis Potosí y en otros lugares. Promovió la formación del Centro Pastoral Cenáculo en 1994 en Querétaro, en coordinación con la diócesis de Querétaro, como un centro de apoyo a todas las ramas del movimiento de nuestro Estado promovió la fundación de la Federación Apostólica de Familias en México de 1994 a 1997 y fue asesor del precurso que dio lugar al primer curso de la Federación en Querétaro. Pues bueno, el Padre Carlos es quien nos acompaña el día de hoy y que pues muy amablemente este, nos dará esta charla, conferencia, en donde hablaremos del Padre Juan Manuel. Padre Carlos, pues, Ahora sí que el, las redes y este, este escenario es suyo. Lo escuchamos. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros este día. Bueno, muchas gracias por, por, la, por la invitación y sobre todo porque me permite la alegría de, de conectarme con ustedes y la alegría de poder transmitir también un privilegio que Dios me regaló al conocer, al tener mucho cariño también, y poder mucho tiempo acompañar también la vida del padre Juan Manuel. Eh, una cosa que, una cartita que escribí, le decía que fue una cosa increíble, nosotros nos conocimos porque yo era, no era seminarista, yo era un joven que andaba dando vueltas por Europa en el año 71 y fui a alojar al colegio eh, Piolatino, y, y Juan Manuel estaba ahí al lado él era seminarista y ahí hice un primer contacto después, bueno, comenzó toda una vida y yo cada vez que fui, bueno, primero estuvimos juntos allá, cuando yo llegué a México viví en la casa de él como un año, y cada vez que fui hasta la última vez, que fue el año 2018, nos despedimos ahí en la congregación, así que fue una historia, pero además de mucho, yo diría de mucho cariño y mucha admiración mía por él. Y eso es lo que hoy día les quiero contar, porque creo que el padre Juan Manuel, primero como persona, pero sobre todo para la fundación de Schoenstatt en Querétaro y a través de eso en México, eh, corresponde a ese texto tan bellísimo, conocemos del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, 14, construir sobre roca, no sobre arena. Yo creo que es un regalo, un privilegio que ha tenido la familia de Schoenstatt en su fundación de que realmente gracias al padre Juan Manuel, al padre a la hermana Margarita y a muchos otros, se pudo construir sobre roca la hermana Alicia realmente, eh, y no sobre arena. Cuando estuve preparando esto, Lupita Pérez me mandó un, una foto preciosa del primer grupo que se armó de juventud femenina, seminarista ahí está el padre Guillermo, un grupo que se armó en el año 75, y ese fue un regalo que el padre Juan Manuel tocó el corazón y además le mostró el horizonte de al padre Guillermo que era un santo tremendamente audaz, imagínense él se ordenó el 27 de, diciembre, 27 de diciembre del año 75 y prácticamente recién ordenado por la generosidad que tuvo el obispo eh, partió ya, dejó México y le aviso que dejar México no es tan fácil, eso lo entiendo además <ríe> eh, a un horizonte abierto todo eso no habría sido posible sin esa como riqueza que tuvo, el, que tiene el Padre, nos acompaña sin duda al cielo, yo creo, para hacer y para ayudar a nosotros a hacer fundamentos vivos del el, el trabajo. Después hay un tesoro que lo tenemos y como todos los tesoros hay que volver a mirar. Nosotros la piedra fundamental del santuario, que es un trozo de una piedra que tiene que ver también con la basílica romana, dice... Mater e regina cor Fideli ecclesia, madre y reina, corazón fiel de la iglesia. Y esa inscripción llegó porque el primer gran regalo o primer gran viaje apostólico del Papa Juan Pablo II, que transformó la forma de ser Papa, estuvo justamente en, para el, la conferencia episcopal en Puebla, y el 26 de enero del año 79 era un un texto maravilloso que ha quedado en la historia de México, pero también en la nuestra. Dijo, México siempre fiel. Y esa no es una frase dicha así al aire. Lo que nos ha tocado vivir y nos ha tocado conocer la historia de México y también investigarla, es una iglesia que ha vivido muchas veces tremendamente dificultades. Para mí la más fuerte, estudiándola, fue lo, que se fue lo que fue el tiempo, ¿no es cierto?, de la revolución y del tiempo de la, de la guerra de la cristiana. Cuando uno lee los testimonios de esos hombres que en nombre de, de la Virgen de Guadalupe vivió a Cristo Rey, entregaron su vida para que la iglesia pudiera desarrollarse, crecer, vivir los sacramentos, entonces ya es fidelidad no es solamente una especie de actitud sanamente dicho espiritual, sino que es un estilo, de un amor profundamente fiel al Señor y a la Virgen, que se ha manifestado a lo largo de la historia de la rica, pero de la compleja historia que ha tenido la Iglesia y que seguirá teniendo, de alguna manera, en México. Y es muy interesante que el Papa Juan Pablo II, en el primer gran encuentro que tuvo con Schoenstatt, que fue en septiembre de 1985, justo cuando fue el terremoto ahí en, bueno, en México, especialmente en el DF, en ese, en ese encuentro donde estaban las primeras delegaciones mexicanas, ahí estaban, por ejemplo, Aurelio, La Feli, en fin, algunos, no sé si algunos de este, ustedes además estuvieron, pero a ellos yo, yo, yo no estuve, me tocó ver fotos después, les dijo, pídanle a Dios, la gracia de una fidelidad creadora, de una fidelidad creativa. Y creo que esa petición que hizo cuando el movimiento estaba recién surgiendo, 85, Dios regaló encarnarse muy especialmente en la manera de ser y en la manera de actuar también del padre Juan Manuel. Porque ¿Qué es lo que es fidelidad? Fidelidad no es una especie de de aguante, que yo, me, yo aguanto con fuerza, que se que todas las dificultades que vienen. No, la fidelidad es una actitud interna bellísima, bellísima, que el padre sabiamente decía, fidelidad es saber cultivar, tiene ahí uno ve un elemento pedagógico, saber cultivar la fuerza del primer amor. Entonces no es algo marcado nada más que por la fuerza de la voluntad, sino es algo que viene de una experiencia de amor que claro hay que cuidarla porque igual que las plantas todo lo que es natural y que tiene que ver con vida necesita un cuidado y eso ya quedó marcado en esa piedra fundamental que está ahí en la entrada del santuario pero también esa maravillosa costumbre que se fue generando yo no sé si exactamente nació el padre Juan Manuel pero lo imagino de que cuando uno hace la consagración a la Virgen le dice yo me consagro para siempre. La mayoría de las partes del mundo no dicen así. Pero ahí es la forma como a través de una costumbre, nuestra tradición mexicana tomó esa oración que viene lejísima de la tradición, primero que todo jesuita, porque estaba en las congregaciones marianas, después la recoge justamente por en las congregaciones de Schöter, y después queda como nuestra oración de consagración, pero en México tiene un elemento nuevo, creativo, original. Yo me consagro para siempre. Y aquí es bueno darse cuenta qué contexto tiene esto. Por eso quiero leerles un bello texto del Apocalipsis, donde habla de esto, de lo que es la fidelidad como para saber cultivar la fuerza del primer amor. El apóstol Juan, le dice lo siguiente en esta escrito para todas las personas. Le dicen, tú a la iglesia en Éfeso has perseverado y sufrido por mi nombre sin rendirte. O sea, una iglesia que tenía capacidad de lucha. Pero fíjese cómo sigue después. Pero tengo algo contra ti. Has dejado de lado tu primer amor. Recuerda, porque donde has caído, conviértete y recupera tu conducta primera. Tú no dejes de lado la fuerza del primer amor. Y para mí el regalo compartir este momento con ustedes y la escuela, que yo creo que Dios nos ha regalado con el padre Juan Manuel como un sacerdote, la fidelidad creadora. Es como nosotros vamos en el fondo en esta tradición, ya van más de 40 años de la historia de la familia de Schoenstatt en México, pedir la gracia, el don de la fidelidad creadora. Porque esto nuevamente no es nada más que sacado a punta, podríamos llamar nosotros, de, de esfuerzo, está también nuestro esfuerzo, pero sobre todo un don y una gracia que Dios regala. ¿En qué consiste a mi juicio la fidelidad, o podríamos llamar la riqueza, la fidelidad creativa, un don para la familia de Querétaro y de México, que el padre Juan Manuel fue sacerdote, padre y educador. Lo primero es nuestro profundo cuidado y por lo tanto desarrollo de lo mariano, tanto guadalupano como suestateano. El pueblo mexicano tiene una experiencia de un amor de predilección de la Virgen por ello. Y eso es verdad. Cuando uno le toca trabajar en otros lugares, siempre a uno, yo me conmuevo aquí porque yo fui parte de esa historia, a uno le impacta el tremendo cariño que hay, yo diría, y por siglos, a la Virgen de Guadalupe. Y es por eso que los altares guadalupanos, generalmente con mucho orgullo, no con vanagloria, con un orgullo sano, está escrito una frase en latín que dice: Non feci taliter omni que es tomado del Salmo 147, versículo 20. Lo que el pueblo judío decía de Dios, en medio de todas las dificultades, lo que pasó con el éxodo y el, el cultivo a Babilonia, para qué le digo después cuando termina eh, la expulsión, en, de, de, digamos, de, de la Ciudad Santa en el año 70, etcétera. Pero tenía una, una, un, un, una cosa en su corazón. Dios tenía un privilegio tremendo con eso. Eso está en el Salmo 147. Oiga, tiene 2.000 años, perdón, tiene 3.000 años ese Salmo. Y si el pueblo mexicano escribe normalmente en los arcos de los altares guadalupanos, no tuvo otra predilección no tuvo otra delicadeza no tuvo más que con nosotros es porque tiene esa conciencia de una elección especial de Dios donde pueden decir con mucha alegría Dios ha tenido una predilección muy especial con nuestra con nuestro pueblo más allá de nuestras debilidades pequeñeces traiciones en fin etcétera y esto uno lo vive en tantas cosas en México. Por ejemplo, las celebraciones del día del 12 de diciembre. Y yo siempre cuando estaba en México le decía que las dos celebraciones más grandes que tiene México no son feriado legal. Que es mañana o pasado mañana el día de la madre. Pero anda tú el día de la madre. No sé, al correo está todo cerrado. Por favor. Y el otro día es que Está todo cerrado y no es feriado legal es justamente el 12 de diciembre, no que el primer 12 de diciembre yo tenía que ir a, a celebrar misa no sé dónde temprano, entonces pasé al correo a dejar unas cartas estaba cerrado el correo y entonces yo digo a un señor que estaba ahí al lado, oye y a qué horas lo abren padrecito, porque yo andaba de cura por favor, soy día el día de la Virgen de Guadalupe ah yo dije claro, el desubicado soy yo en el elegante no estaba inculturado esa celebración pues me emociono y quiere que le haga eh, eh, yo me acuerdo con juan manuel y él me introdujo en eso nos íbamos las noches a la vigilia en la congregación ¿mí? y ahí esperábamos la llegada no es cierto de, de bueno primero que todo de la ¿cómo se llama el grupo ahí de la, de la huas digamos la colatina creo que se llamaba y después un grupo detrás de otro de todo tipo de colores, etcétera, rondallas, que sé, que trío, toda la noche cantamos. Me emociono, quiere que le haga. Cantando mariachi y, y las mañanitas. Y tomamos en ese tiempo una tradición en que normalmente la familia de Schoenstatt tomaba la misa de ocho. Y muchos años fue la misa que yo celebré en la congregación. Ahí uno se da cuenta de esta raíz tremenda y tal vez algo que para un queretano puede ser más normal, pero es un tremendo regalo que es la experiencia de la peregrinación. Juan Manuel me llevó a, a esa experiencia. Yo pude caminar con él muchas veces, puede ser ocho veces, siete veces, no recuerdo, la pere y que es algo único en el mundo, una cosa impresionante. Primero que todo, porque es un retiro itinerante. Después, no es, no es como dice en México popularmente, no es una bolita que va ahí para allá, no, con una organización fantástica. Las mujeres en el, en el día anterior, los hombres después, congregados por grupos, asociaciones, etcétera, cantando todo el día, rezando tres rosarios, con todo tipo de, forma, todo tipo de charlas, etcétera, y con una experiencia de comunidad. Bueno, me emociona que te haga. Y de Dios, impresionante. Cuando uno llegaba, y muchos de ustedes lo han hecho, cuando uno llega al, al ¿cómo se llama? Ahí al Tepeyac, uno puede ser frío y calculador, pero uno se pega unas lloradas fantásticas, digamos. ¿Qué significa eso? Significa que la experiencia mariana te cala en los huesos y que todas estas formas que estamos hablando te hace experimentar el cariño de Dios a través de María, a cada uno de nosotros más allá, dicho así, que nos portemos bien, mal, y que sé sí, cuántas cosas más. Y eso creo que esa pasión que Dios le, le regaló al padre Juan Manuel, de ser, como digo, de esto de este don Mariano Guadalupano, yo creo que él la transmitió. La transmitió, bueno, mucho muchos, lo transmitió por supuesto... Como sacerdote, lo transmitió a la familia de Schoenstatt, lo transmitió después en sus tareas pastorales, ahí en Pentecostés, después en, cierto, en soriano y Dios quiso que su último tiempo fuera justamente con toda su enfermedad, ahí en lo que es la congregación, que es como el núcleo guadalupano-cretano. Pero, y esto es lo interesante de la fidelidad creadora, no solamente fidelidad a ese amor mariano, sino que el amor mariano que Dios le regaló en Schoenstatt, que fue también toda una historia muy especial, porque él estaba estudiando en Roma, eh, fue a hacer un tiempo de trabajo en, en Alemania para ganar unos pesos para poder solventar gastos, y a través de un amigo, que el padre Antonio Borges, supo que había muerto el fundador de la comunidad el padre Antonio Borges, bueno, no tenía idea quién era, y Juan Manuel estuvo justamente en los días del funeral, ahí en... Como se llama en Schoenstatt, y por lo tanto pudo percibir nuevamente, no como, como una idea, sino que lo que significaba Schoenstatt como experiencia, como familia y lo que significaba el fundador en Schoenstatt. Eso después lo fue estudiando, pero para él fue un regalo, fue una vivencia, y eso obviamente lo marcó para toda su vida. Entonces, lo interesante fue que esto él fue también transmitiendo. Yo nunca me voy a olvidar, cuando yo estaba recién llegado, las hermanas de, eh, que estaban en, en Querétaro, en ver que estaban en satélite, eh, me conviaron una charla a, un, a una parroquia que había en portales en el DF. Hoy día se llama Ciudad de México, pido perdón porque todavía tengo el lenguaje antiguo, CDMX, pido perdón por lenguaje antiguo. Y entonces me llevó la hermana Cristina, Christi, y había un montón de personas. 40, 50 personas ahí, yo no éxito yo creo que tenía semanas, semanas, semanas, y entonces yo cuento lo que es y cuando termina, al fondo había un señor inmenso, así gordo, grandote, con mostacha, me acuerdo, y me dice, pues padre Carlos, usted con todo el amor, eh, no, con todo el respeto que me merece por ser sacerdote, dígame, ¿qué viene usted a hacer aquí, a esta tierra, mariana, guadalupana, como chileno, con una virgen alemana malinche. Yo no sabía sé, que era la malinche todavía, pues. Oye, yo me dije, ¿Cómo, ¿cómo salgo de este asunto? Y entonces me acuerdo porque ahí me, me ayuda a ver la, la ventaja de hacer un poquito de sangre. Mire, mire, señor, para que nos entendamos bien, la virgen no es ni mexicana, ni alemana, ni chilena, sino que judía además, así que más cuidado. ¿eh? Bueno, y ahí, Ahí se planteó algo que Juan Manuel lo había articulado y a mí me tocó todos los años allá y que es una de las claves de la fundación en México. La espiritualidad Mariana Schoenstattiana no sustituye, no es otra devoción, porque es una espiritualidad que enriquece y que complementa la maravillosa, podríamos llamar, eh, riqueza mariana guadalupana del pueblo del pueblo mexicano y eso es fundamental y eso creo que Juan Manuel lo entendió y lo fue transmitiendo no es una advocación claro que es una advocación no es una devoción claro que es devoción no no no es una espiritualidad de una pedagogía que viene a enriquecer y complementar lo que Dios sembró maravillosamente hoy no. con la querida Lupita Ah, supone difícil esta parte ¿y dónde está la clave? la clave la vemos normalmente casi todos los días 18 frente al altar nada sin ti nada sin nosotros la realidad de la alianza vivida en el santuario donde nos invita a la santísima virgen como en la plática de fundación a ser act pruébenme primero que me aman a ser activos en la colaboración con Dios justamente por el amor. Yo me acuerdo que en los años que estuve en México había un dicho muy simpático que seguí todavía, que decía que el pueblo mexicano todo lo espera del presidente de la Lotería Nacional y de la Virgen de Guadalupe. Es una mirada muy, muy, muy pasiva frente a la historia. Es Todo depende del presidente o de los contactos que yo tenga con el poder político, local, qué sé yo, qué municipal, qué sé yo, qué, pero no con lo que yo hago por mi país, no porque yo soy ciudadano, maduro y activo, que me acuerdo que hay un texto bellísimo que decía John F. Kennedy, que decía, no te preocupes por lo que Estados Unidos hace por ti, sino porque lo que tú haces por Estados Unidos. Así que esto de que todo mexicano, digamos, piensa que lo espera del presidente de la República, es ese problema, es el problema de creer que lo importante son las conexiones con la autoridad política. Lotería Nacional, la fortuna, esto no es hijo de un trabajo consciente, maduro, fuerte, creativo, sino que la Lotería Nacional, ella me va a arreglar todos los problemas. Y la Virgen de Guadalupe, sí, por un lado, pero ¿qué hago yo por la Virgen de Guadalupe? ¿Qué hago yo para que ese reino de verdad, de justicia y de paz que ella transmite justamente de su Hijo Jesús se haga realidad en la historia? Eso es lo que trae Nada sin ti, Nada sin nosotros en la tremenda dinámica justamente de la alianza, porque nos hace colaboradores activos de esto. Y en la historia de la familia, en este caso en general, pero en Querétaro, han habido hechos maravillosos. Yo siempre oí hablar de ese maravilloso acto que se hizo, fue en septiembre del 78, de los cimientos y de los heridos. Cómo la familia de Schertat fue cavando los heridos para levantar el santuario y se colocaron adentro y ofrecieron su vida para que este santuario se levantara ahí estuvo el padre, perdón, el papá, el padre Juan Guillermo, el, lo estuvieron todas las primeras hermanas que estuvieron por allá, a lo mejor algunos de ustedes también estuvieron, ¿m? y sin duda también tuvo ahí el padre Juan Manuel. Ese acto de que ese santuario tiene un fundamento vivo, cavado y regalado, es un acto maravilloso de entender lo que significa esta forma Mariana, que enriquece toda nuestra tradición guadalupana. O si no, <coughs> perdón, eh, todo lo que tiene que ver con ese signo maravilloso de la ánfora, de la vasija que está al centro del santuario. Y en, Maip en Maipú, bueno, <ríe> donde le quedan chip todavía. Y en Querétaro, además, eso tan impresionante para mucha gente que esté esa charolita ahí donde la gente además deja plata, es ¿eh? bueno, increíble. Yo, yo siempre lo encontré ahí fantástico. Por eso todas las chiquillas de Olvero atentas ahí, pero era una forma de decir, sea con el capital de gracia o sea con esa contribución, que nosotros somos responsables de ¿A qué le digo eso tan maravilloso? Que ustedes se pueden acostumbrar de la cantidad de flores que llegan todos los domingos. Me acuerdo que la hermana Alicia me decía, yo nunca he tenido que comprar flores. Claro, de repente necesitaron a lo mejor flores coloradas, porque no sé, de repente costé. Pero todos los domingos. Yo, yo, yo no conozco ningún santuario en el mundo, claro, yo no soy perito, no, no ando revisando los 200 santuarios del mundo, pero nunca he visto un santuario en el mundo que tenga tantas flores, como, uy, me emociona igual, pero bueno, como tienen los peregrinos. ¿Y eso es por qué? ¿Porque alguien dijo, si no lo vas a hacer, te vas a condenar? No, no. No es la pedagogía del terror, es la pedagogía del amor, el nace en ti, nace nosotros. Agradezco, pido, y eso de alguna manera lo manifiesto con estos signos de amor. ¿Y para qué le digo lo que significa? Eso son costumbres pedagógicas. Las horas que uno se pasa bendiciendo después en el santuario, después, digamos, de la misa. Entonces uno ve cómo este marianismo guadalupano, que es un tremendo regalo, se ha ido enriqueciendo con el madurismo schoestatiano, que tiene este elemento pedagógico fundamentalmente del nada sin ti, él nace sin nosotros. Otro don, y se lo demos al padre Juan Manuel también, por ser sacerdote y diocesano y además por la gran cercanía que siempre tuvo y confianza que le tuvieron además los obispos del lugar y muchos sacerdotes y ser sanos, todo ese elemento eclesial, por eso dice cor eclesia. Y entonces, él siempre nació el santuario con mucho apoyo de <coughs> del obispo eh, Torisco Vian estuvo en la primera palada, estuvo en la ermita, estuvo muchas veces, estuvo en la bendición. Y Juan Manuel siempre tuvo eso para Juan Manuel, de ir haciendo que el mundo de los sacerdotes, especialmente diocesanos se fueran integrando. Por eso él después entra al instituto y siempre tuvo el cuidado de ayudar a que hubieran jornadas sacerdotales para que eso pudiera ser. Fidelidad es saber cultivar la fuerza del primer amor. La clave del primer amor en Schönstadt y regalado especialmente a través de la personalidad y el estilo de nuestro querido padre Juan Manuel, fue justamente ese enorme amor a la Virgen, como don guadalupano, tan de todos los mexicanos, pero como don de Schoenstatt, a través de la vida que Dios allí le regaló. Tercer, meditación, fidelidad creativa. Y aquí creo que hay varias cosas donde Schoenstatt, fue mostrando que nosotros no somos una cosa que se instala igual en todas partes del mundo, sino que hay una creatividad que Dios va abriendo. Yo creo que una tremenda creatividad la tuvo Dios cuando partió en México. Imagínense que la raíz del encuentro de México viene con un sacerdote, en ese tiempo era todavía diácono, seminarista que estudia en Roma, que conoce Schoenstatt, a través del padre Francisco José, que pasa por Chile y que llega a Querétaro. Y por un grupo de hermanas, alemanas, que llegan a Estados Unidos, la mar, y de Estados Unidos pasan a México. Y se instalan en el distrito, perdón, en la Ciudad de México, CDMX, perdón, todavía los que todavía tienen el lenguaje antiguo. Eh, pero bueno, unos hijos del tiempo. Y resulta que no tenían ni idea uno del otro. Porque Ollanta es tan grande y qué sé yo qué. Y resulta que este padre que conoció yo en ese momento tan clave, diríamos nosotros, y estas hermanas que llegan a esta tremenda ciudad y que se instalan ahí en satélite, un día de abril, el 12 de abril 74, las hermanas van a buscar a alguien al aeropuerto y Juan Manuel va a buscar a alguien al aeropuerto. Y, se, y, Mario, y el padre Juan Manuel, Ve a estas hermanas, que las había visto, por supuesto, antes, cuando había estado en Schoenstatt, y se va encima de ellas. Hermano, ¿y ustedes qué hacen aquí? No, nosotros estamos comenzando con Schoenstatt aquí en, en Ciudad de México. Pero qué maravilla, yo soy diácono, soy de Schoenstatt, y también quiero ayudar a esta, a esta tarea de hacer presente Schoenstatt. Rápidamente se ponen en contacto, y el padre Juan Manuel las convida a Querétaro, y ahí en agosto del 77 van a buscar terrenos. Y el que especialmente les mostró un terreno era el papá del padre Juan Guillán, Les encantó el lugar. Y ellas cuentan, las hermanas, que además con una enorme emoción, cuando se volvían a, a, ¿cómo se llama?, a Ciudad de México, había un doble arco, arco iris, signo de alianza. No les quedó la menor clara, que la menor idea, la mejor, como diría yo, ya, signo de que la mater quería instalarse en su primer santuario en México, en ese lugar. ¿Cómo no va a ser increíble el sentir cómo Dios conduce la historia? ¿Cómo Dios hace que lleguen distintas impulsos y él los va de alguna manera amasando? Y eso ha continuado fuertemente en la historia del Churrasat mexicano. Porque sin duda y yo también pensé eso cuando llegué a México, llegué a Creta, o sea, lo salud de las hermanas, y yo tenía unos contactos en el eh, CDMX, o en el DF a lo mismo. Un grupo de chilenos que tenía mucho contacto con los mexicanos, entonces dije, claro, el DF, la capital, hay que irse a la capital, para desde la capital y todo el cuento. Y yo durante un año, casi un poquito menos, viajaba, la locura es que no hace cuando, es no, bueno, yo me siento joven todavía. Viajaba el jueves o el viernes en la mañana, los que conocieron en esos buses esos buses Dina, terribles eran duros, tiraban petróleo para todo el mundo, hoy día estarían no contaminados estaría nada más bueno, pero en fin, viajaban en el día para allá, tenía reunión con ellos el viernes, a veces el sábado en la mañana, y después me volvía porque yo era el único padre, tenía las misas al día siguiente el santuario, no pasó nada no pasó nada y dije, bueno, no está de Dios nomás, porque claro uno piensa, hay que ir a la capital mira las cosas de Dios las hermanas estaban desde el 71, el seten, en el en, en 74, en Tlalpan. Pero fue la llegada de Guillermo, del padre de Juan Manuel, que las invita y que entonces se instalan en Querétaro y comienzan lentamente allí. Y miren que son las cosas de Dios, pues. Resulta que, por la relación especialmente del padre Juan Manuel con seminaristas que pues se ordenan, parte llega al extremo, extremo sur, pues, Chiapas, chilapa después. Y por lo que fue después el fortalecimiento matrimonial, parte al extremo norte, Monterrey. Querétaro está de alguna manera al centro. ¿Usted cree eso? Lo hizo una ingeniero que fue pensando, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo colocamos un lugar que esté estratégico? No. Eso es fe práctica en la divina providencia. Y siempre Dios nos va a seguir ayudando cuando tenemos la sensibilidad de estar abierto a esos planes de la divina providencia que Dios nos da. <coughs> y creo que allí, Juan Manuel Padre, Juan Manuel fue sin duda un instrumento muy importante para tener esa sensibilidad que hace crecer a nuestra familia. Y lo segundo, en esta línea de la fidelidad creadora, que creo que es un tesoro de México, que a veces cuando uno está allá no se da cuenta, porque es tan evidente, es en esta línea de nada sin ti, nada sin nosotros, lo que significa especialmente la creatividad pedagógica que desde los primeros momentos se desarrollaron en la familia de Scherz, desde los primeros momentos. Lo primero es el enorme impacto que, que comenzó a tener y que sigue teniendo Schoenberg a través de la novena, fíjese que esa novena que nosotros conocemos, yo soy un padre de Schoenstein, yo estudié 10 años en Alemania, trabajé en Chile, y cuando llegué, le pregunto a la hermana Margarita, hermana Margarita, ¿y quién nos ha ayudado a usted a divulgar el movimiento? Porque ya veía que estaba en muchos lugares. La novena, padre. Ah, dije yo, la novena del padre, Odiana el riesgo. No, me dijo. La novena a la mater. ¿Novena a la mater? Primera vez que es en mi vida que hay una novena en la Mater. Imagínense un padre yo Echentra que ha estudiado todo el cuento. A ver, muéstramela. Y me mostró la novena. Y mientras más me fui metiendo, más genial encontré como Dios, porque este es Dios, se metió en México por la novena. Mire, yo no, yo no soy un súper capo, capo de todas las cosas. Conozco pocos pueblos que son tan buenos para las novenas como el pueblo de México. Sí, cuando uno va a la librería, ¿cuántas novenas no hay? De Scherz, de los santos, qué sé yo, que está lleno de novenas. ¿Por qué? Porque el pueblo mexicano tiene una cultura religiosa donde se ha alimentado por, yo diría, por siglo, a través de la novena. Y entonces, esta era otra novena, que no era algo tan extraño, pero que ahí viene la clave, pero que tiene una cosa tremendamente original, que yo lo llamo las tres P, ¿eh? de las, por memo técnico. Lo primero que tiene la novena es que es una novena que a uno lo invita a meditar un texto bíblico, no es la historia de una aparición no es la historia de un santo, que si yo que, también hay la del padre, pero esta es bíblica y lo invita a uno a un propósito de vida. O sea, yo me asumo la cercanía con la virgen, me alegro con aquello que Dios me revela y me educa a la virgen y me dice, haz un propósito. Y entonces son los propósitos que están ahí en la novena. Segundo, segunda P, también es para pedir, pero antes de pedir, se ha, ha sucedido un proceso pedagógico de encuentro con el Señor, con Dios a través de la Virgen. Entonces tú le pides. Y tercero, que es súper genial, le dices si la Virgen te ha ayudado, <coughs> perdón, a cumplir un dolor, peregrina a su santuario. Porque esta espiritualidad tiene un lugar de gracias, tiene un santuario. Y entonces la parte de atrás venía, ¿no es cierto?, el dibujito de cómo uno podía en esos tiempos eh, poder viajar, a, <coughs> perdón, poder viajar a, <coughs> a Querétaro, a los Olveras, etc. Y eso hizo, y ustedes los primeros fueron, y seguramente hoy día también, testigos de cómo llegaban camiones, buses, de los lugares más increíbles. Yo admiro a las hermanas, porque la hermana son las santas, porque a las 4 de la mañana llegaba un camión ahí, pu, pu, pu, pu, y había que abrirle la reja, llevarlo, qué sé yo, que, que después de la mañana, porque por supuesto como buenos latinos no avisan, ¿eh? y ahí prepararles desayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue una genialidad pedagógica. Muchos sacerdotes, con toda su teología, ¿Por qué les gusta esa novela? No, no, primero porque es bíblica. Segundo, porque te invita a ti a hacer algo. Y tercero, porque está escrito en un lenguaje donde hay profundidad, pero también cercanía. Fíjense que esa novena, a mí me tocó una vez más o menos preguntar los años que estuve allá, yo siempre digo, pero es verdad, es el, el, el libro, señor Statiano, más impreso que hay en el mundo. Yo calculo en ese tiempo que hice un estudio ahí con la Lore y otros más, que tiene más de un millón de ejemplares. Oigan, y yo hace, hace 25 años que me fui a México. O sea, que imagínense lo que ha pasado entre medio. Y usted sabe que como buenos mexicanos la piratean. Yo, yo estoy hablando de las ediciones que yo conozco. Porque de repente uno andaba por no sé dónde y aparecía la novena y yo, ¿dónde lo sacaron? un Señora, ahí la imprimía y la vendía entre sus amigos, qué sé yo qué. Bueno, primer regalo pedagógico. Una novena con 3 P, ¿no es cierto? que amarran un propósito, que invita al claro a pedir también, a dar gracias, y que te invita a una peregrinación al santuario. Y esto es fundamental, porque Schoenstatt es, es un santuario con movimiento. Es la experiencia de un santuario que desde allí se realiza... Un movimiento articulado, también un movimiento peregrino. Entonces la realidad del santuario es el eje fundamental, es la, es, la, es la fuente. Y eso Dios lo regaló. La segunda experiencia, que también es muy original y nació ahí en México, en Querétaro, son los fortalecimientos matrimoniales con para Juan Manuel, que era un gran evangelizador, y que tenía mucho contacto con la riqueza de la iglesia, tomando contacto con otro grupo, que se llamaba EZIM, encuentros matrimoniales de integración matrimonial, y conversando con la hermana Margarita, dijeron, hagamos un fin de semana que tuviera dos objetivos. Por un lado, fortalecimiento matrimonial, ayudar a fortalecer a los matrimonios, en sus búsquedas, debilidades, quiebres, etcétera, pero también introducción a Shasta que, que significa significa lo, los los los propósitos particulares y el personal, en fin, etcétera, etcétera. Y los fortalecimientos matrimoniales son un tremendo regalo, ojo, no para la sino que para la iglesia. Yo tuve el privilegio de llegar en el tercer, el primero fue en marzo de 87, eh, yo llegué al tercero, que fue en agosto del 88, y los, los que no se sé, han vuelto a lo mejor los chacón saben, eh, me fueron a buscar los Aurelio Martínez y la Félix, y cuando venían de vuelta el domingo, así con mucho tacto, porque a padre le podemos pedir un favor, cuál resulta que hay una cosa que se llama fortalecimiento matrimonial, donde hay matrimonios que quieren renovar su, su vida matrimonial, esta vez venía un grupo grande, que fue el primer grupo de Monterrey, y no tienen misa, ¿usted podría celebrar la misa y renovar los votos matrimoniales? Pero por supuesto le digo, si esto vine yo, así que yo, mi primera misa, ahí, en Querétaro, fue en esa casa de retiro, que es de la señora, no me acuerdo, quizá por allá, y eh, con los matrimonios de Monterrey aquí en el renové el matrimonio y con mi maleta todavía en el auto, así que eso de ser padre peregrino lo aprendí ahí bueno, pero ¿dónde voy yo? después me tocaron como 20 hoy día hace una expansión increíble, con decirle que hoy día hay en Chile, aparte, hay en Perú hay en Bolivia yo sé que se han llevado a Italia, etcétera nuevamente una genialidad pedagógica, porque fue integrar una experiencia de Dios que no venía de nosotros que son, los, perdón, que son los encuentros matrimoniales, en fin, etcétera, pero integrarlos con la pedagogía de Schoenstein, porque el gran fruto de los, de los encuentros matrimoniales y todas estas cosas que son muchas, es un impacto muy grande, pero después llevarlo a, a la vida matrimonial de cada día, ahí es más débil, y es ahí donde la pedagogía de Schoenstein, con la idea personal, la idea matrimonial, <coughs> propósito particular, ayuda a que está por decirle así, este remesón y esta conversión se puede llevar. Eso es una cosa que nació ahí, y que es absolutamente original. Entonces, ¿por qué? Porque estaba, para Juan Manuel, esto de nacintina y, y nosotros, amor guadalupano, pero amor también chenestatiano, y que se marca también en que yo a la Virgen le regalo no solo velas, no solo flores, que además se las regalan, sino que le regalo una nueva forma de vivir y un programa pedagógico para poderlo vivir. Y lo tercero, la campaña de la Virgen Peregrina. Ahí la gente fue mucho más un equipo, y sobre todo el padre Guillermo, que se dieron cuenta que la Virgen Peregrina tiene una fuerza muy grande, pero que en México era importante unirla a la evangelización. <risa> Porque en el pueblo de México había mucha mucha devoción la existe, pero todo lo que llamamos evangelización, primer querigna catequesis, era muy débil. Y entonces comenzaron a hacer una cosa nuevamente, un experimento absolutamente inédito, que era que la imagen de la Virgen Peregrina tenía una acompañante y que además iba entregando, eh, <coughs> perdón, iba entregando distintos, podríamos decir, eh, temas para mejorar y fortalecer su experiencia religiosa. Redondeo. Creo que es el momento, van 40 años ya, de poder dar gracias y pedir esa fidelidad creadora de la cual Padre Juan Manuel fue un instrumento muy especial y muy privilegiado. Primero, no en la cercanía en la pasión, en la pasión por la Virgen María. Una pasión vivida en el tesoro de Guadalupe como buen mexicano, y también con los que llegamos después, yo también tengo un amor muy grande, no se olviden los que nos han yo me ordené el día a la visita, bueno, así que, Lupito. Pero también vivía al estilo de María de Schoenstatt, con esta dinámica, ¿no es cierto?, de la alianza. Esa pasión también creativa, no se vino aquí a copiar una devoción, a copiar una imagen. No, se vino a entrar en esa dinámica de nada sin ti, nada sin nosotros en la escuela de seguir al Dios de la vida y la historia, la escuela providencial y sobre todo pedagógica. Así que tenemos que darle gracias a Dios, muy especialmente por la entrega del padre Juan Manuel, en todo esto, pero también por los últimos años, y bastante los últimos años, y también parte de su vida, que no es el tema que yo quería tocar. Fue una entrega la de Juan Manuel muy, muy sacrificada, muy en la cruz. Él tuvo tensiones incluso, Dentro de la misma familia de Schoenthal, tal vez. Hubo muchas tensiones naturales que tienen los fundadores. Los fundadores tienen tensiones con muchas personas. Y él las fue llevando ahí. Después, muchas veces el, el no reconocimiento que hubo con él. En distintas formas. Por desconocimiento, por envidia, por crítica malsana. En fin. No siempre hubo un reconocimiento a muchos de los elementos que yo a ustedes les decía. Y además su enfermedad. Yo alcancé a estar en noviembre del 2018. Y claro, eh, esa enfermedad que llevaba en la voz un hombre que era predicador, pero maravilloso. Y tenía ese, esa, esa dificultad, pero con una alegría, con una tranquilidad. Ese encuentro para mí fue precioso, fue mío. Bueno, se emociona, me encuentro también de despedida, no podía yo saberlo, digamos, pero uno veía que a él, a él le costaba poder conversar, y un hombre que, con un don, para poder transmitir y para poder explicar, enorme. Y eso llevaba, yo diría, con mucha serenidad interna, porque si la semilla no se entierra y no muere, no, no se hace fecunda. a él le tocó esto, le tocó de distintas formas, como digo, por las tensiones en la fundación por los no reconocimientos por las enfermedades y entonces creo que, que que él nos va a ayudar mucho en los caminos que vienen hacia el futuro por lo que Dios a través de él a que nosotros, nosotros con él siempre renovemos la alianza que es el tesoro nuestro en los santuarios y como yo creo que él fue el que lo introdujo le digamos a la Virgen maten, aquí estoy Mater, yo me consagro a ti para siempre. Ese regalo de la fidelidad creadora creo que es el don que Dios nos regaló a través de él y a nosotros nos hace también instrumento. Eso es lo que quería compartir con ustedes especialmente, del regalo que yo tuve de acompañarlo durante un buen tiempo y acompañar a través del camino a la fundación de, de Querétaro. Muchas gracias, Padre, por, por esta charla eh, emotiva, formadora también, y llena de, de, de un gran mensaje, eh, sí, hablando de, del Padre Juan Manuel, pero también de, de la espiritualidad de Schoenstatt, cómo hemos vivido Schoenstatt, cómo deberíamos de vivir Schoenstatt, y cómo debemos recordar a quienes han sido parte fundamental de Schoenstatt. Eh, ten, hay muchos comentarios eh, en las redes sociales, eh, bueno, en Facebook en realidad, y me permito leerlos este para, para que sepa quienes lo están viendo. Mire, tenemos aquí saludos de Noemí Tello, de Betty Contreras, de Yadira Oceguera, de Pati Dorantes, ah, de, Márquez, ah, de María Concepción mira, señor, Daisy Luz Amparo Espinosa. Comenta mira. Trejo Oquís, dice, "Padre Carlos, Pilar trascendental en nuestras vidas." Eh, también comenta eh, Marichuy Hernández y dice gracias Padre Carlos Alfonso Copado comenta Padre Juan Manuel un mm -hmm. sacerdote incansable por el profundo amor a la Santísima Virgen Irma Ramírez también manda saludos al Padre Carlos recordándole siempre Irma de Pachuca Edith Garcias Ay, él, <risa> manda saludos Padre muchas cosas me tocó vivir cuando estuvo en Querétaro también escribe Alfonso Copado y menciona padre Julio Roldán, fundador del ESIM, otro gran sacerdote, muy amigo del padre Juan Manuel. También tenemos muchos mensajes con emoticones, corazones, saludos, abrazos. Eh, le manda saludos también eh, Ofe Rubio, lo, lo saluda también a través de las, de las, de las redes. Eh, también eh, saludos padre de familia rosales flores gerardo y lupita y bueno uh -huh. eh, me imagino tenemos un, un bastante público vamos a ver vamos a hablar de términos de redes hasta ahora 70 personas lo acompa nos acompañan en esta en esta charla. Y bien, pues vamos a dar paso, si, si están de acuerdo, si está de acuerdo, padre, aquí en la sala, no sé si alguno de los presentes, quienes han compartido con usted, compartieron bastante tiempo en la época de la fundación de momentos importantes de Schumsted en México, si quisieran tomar la palabra, eh, adelante, estamos, estamos en, esa, en esa posibilidad. Prendan su micrófono y bueno, los escuchamos. De quién, quién se anima. Uh -huh. Carlos, buenos, buenas noches aquí en Querétaro. Habla Patricia Dorantes y José y Pepe. Los más conocidos, Pepe y Patti. <ríe> Saludos, qué gusto de verlo eh, Pues bueno, nos, creo que nos tocó una parte de lo que usted estuvo comentando en este... Las tres P. No sé si me escucha. Sí. Sí. Okay. Es así, creo que fue algo muy, bueno, muy enriquecedor recordar muchos tiempos que nos tocó vivir y que también le tocó esa parte de fundación aquí en, en Querétaro, Schoenstein. Y pues bueno, eh, ese, ese crecimiento que, que hubo aquí en Querétaro y algo que nosotros recordamos mucho y con mucho cariño fue esas charlas de vida familiar que, tuve, que teníamos los, los domingos. Mm -hmm los terceros domingos, mm -hmm. que creo que también fue ese um, caminar y despertar un poco más a lo que es la familia, a lo que es el matrimonio. Y que se empezó a abrir, me, recuerdo que empezábamos como con 20, 30 personas, y ya cuando usted, bueno, ya se tuvo que retirar de aquí de México, pues ya el portal estaba casi lleno, ¿no? Entonces, fueron unos momentos muy, muy bonitos en donde despertó todavía más, usted hablaba de esa peregrinación, el ver que matrimonios venían de muchos lugares a estas charlas de vida familiar, esos momentitos de la misa de 10 a la de 12 y media, que teníamos casi 40 minutos para dar esas charlas, pero eh, creo que fueron parte fundamental también a este en este crecimiento en Querétaro. Muchas gracias, pa. fue una alegría también eso. Uh -huh. Tenemos más comentarios de, de, de gente que, que lo conoce, padre, y que sigue las redes sociales. Mónica Lozano, maravilloso, Dios lo bendiga. Roberto Rodríguez, saludos, padre de Laura y de Roberto. Pita Contreras, en nuestro corazón está el reconocimiento que durará toda nuestra vida. Gracias, padre Juan Manuel, por su vida. Los saluda Antonio y Mari Carmen Duarte, que también están aquí sí. presentes. No sé si alguien más de la sala quisiera. Sí, adelante, Susana. Hola, padre, ¿qué tal? Soy Susana Cornejo. Este, pues yo le quiero agradecer mucho porque igual también este, ahorita que justo tocó este tema de los fortalecimientos, a mis papás les tocó venir esos primeros fortalecimientos. Y la sorpresa fue porque... Somos de, bueno, veníamos de Celaya, Guanajuato, este, Francisco uh -huh. y Susana. Para mí fue la sorpresa, fue la introducción y el acercamiento, pues, a Dios, porque la verdad desde que llegaba mi papá, para que mi papá llegara tan maravillada y dijera, <risa> tienen que ir a Shonstadt, porque conocí a un padre Juan Manuel y a un padre Carlos, que habló de esa maravilla, como usted dijo, que somos privilegiados en México, de cómo coincidía uh -huh. los días santos con la entrada de la primavera. Y, este, y entonces, uh -huh. desde ahí, nos, no fue, fue como obligación y después la mater hizo todo lo demás para que nosotros fuéramos Shonstatianas, las 5 Y actualmente, padre, yo le quiero agradecer esta charla porque, como bien decía usted al final, este, hubo un desconocimiento, al menos desde desde que yo estuve en la juventud, digamos así, como desde el 89 a la fecha, yo desconocía la grandeza de la personalidad del padre Juan Manuel, para lo que hay que agradecerle de esta santa herencia, ¿sí? Y entonces usted, pues lo fui reconociendo pues ya en sus últimos años, ya enfermo, y como usted dice, un predicador este amoroso, pero con esa... Nah. Esa, esa enfermedad, pero tampoco no fue una no fue no le fue imposible seguir con esto, no buscó la manera, pero esta charla yo creo que este es muy buena para incluso las nuevas generaciones, este de los nuevos grupos, ahora yo me encuentro en la rama de señoras y este y lo he escuchado y y la verdad yo creo que usted ha hecho un gran homenaje al padre Juan Manuel el día de hoy, el que todos sepamos o sea, lo, lo, lo grandioso que ha sido su pasar por, por la vida de Schoenstatt, ¿no? Y, este, y pues obviamente, pues a usted quienes lo conocemos, también sabemos lo que ha hecho mucho por nosotros. Pero me quedo con ese para siempre que tiene razón. Ese para siempre en la consagración es de México. Y cuando de repente yo lo decía, bueno, es completo, no es completo, me equivoco, no me equivoco. Pero ahora? <risa> Ahora, ahora lo abrazo muchísimo en esa fidelidad de para siempre me consagro. Muchas gracias, padre. Yo, yo quisiera, ya que, eh, bueno, tal vez a mí me ha pedido sobre todo Agustín y, y, bueno, y Vanessa, que yo hablo sobre para Juan Manuel, pero yo creo que es muy importante que en esa primera época eh, había un grupo muy pequeño y ahí creo que el rol que tuvieron las hermanas y el rol de los primeros grupos, a mí me impresiona mucho que, que el, el grupo que se armó en el año noventa, 75, donde estaba la hermana Gloria, Lupita Pérez, eh, ahí estaba el padre Guillermo como seminarista, eh, ese acto de, de los cimientos yo lo encuentro increíble, porque nosotros hoy día vemos, ya hace tiempo que no estoy allá, bueno, 2018, o sea, uno ve ya un show que ha crecido incluso físicamente, ¿no es cierto? La Casa de Retiro, aquí el, el lugar para comer, en fin, el portal, etcétera, y para qué le digo el crecimiento en, en, en, todo, en todo México eh, esa es la clave de los fundamentos vivos cuando hay buenos fundamentos, por eso construir sobre roca y no sobre arena Mateo 714 y yo creo que el padre Juan Manuel, la hermana Marilita, la hermana Alicia los papás del padre Guillermo, bueno, también lo que le tocó a, a cada uno de esas primeras generaciones, realmente en ese acto de haber hecho los heridos y colocarse allí fueron los que generaron parte del tesoro esta fecundidad Y nosotros tenemos que volver a hacerlo. Cada generación tiene que volver en su forma a a construir profundo, ¿sí? a construir como lo hicieron esa primera generación, entregando su su esfuerzo, y eso es lo que le va a regalar a Yolanda que sea lo que Dios quiere. Cor, cor, no cierto pedir, Iglesia de ser un una experiencia de Dios que inunda también la iglesia con un estilo también nuevo de vivir el cristianismo una eh, espiritualidad de la pedagogía muy fuertemente. Eso, punto, gracias. Y, y seguimos recibiendo bueno, muchos bueno, mensajes para usted, padre. Eh, hasta, ah, perdón, leo estos y doy la palabra. Gracias. Eh, y Maricarmen Duarte, bueno, creo que ya lo habíamos comentado, lo saludan. Eh, padre Pati comenta, Padre Carlos, tuve el placer de conocerlo cuando era niña por mis papás Eddie Macías y Pati Pérez. Eh, pues Charles, la familia Macías Pérez le envía fuertes saludos Al igual que Celia Fuentes desde el Estado de México De Toluca, Estado de México eh, Alfonso Copado comenta Mis padres Esteban y Chelina Copado le mandan saludos sí. Hay yo. otro mensaje que dice es de Pati Pérez Y comenta Pati Pérez, Oscar, Ana, Pati, Luis, Charlie, José y Benjamín Ascuas Pérez, así como Edith Macías, desde el cielo, le saludamos por, con mucho cariño. Sí. Le queremos, Padre Carlos, gracias por esta plática tan emotiva del Padre Juan Manuel Pérez Romero. Edith Garfias comenta, me tocó en los fortalecimientos y dar pláticas, en ellas fueron grandes momentos inolvidables. Eh, Jaime Aguirre. Somos Mari Carmen y Jaime Aguirre, padre. Tuvimos la oportunidad de estar con usted en el Santuario Nacional de Maecú y en el Santuario Original de Shonsta. Muchas gracias mm. por recordarnos mm. la obra evangelizadora del padre Juan Manuel, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar, un gran ser humano. También le envía saludos la familia Ledesma. Eh, dice que en cada año hacíamos el kilómetro del amor en familia. Ah, claro mucha gente que lo recuerda padre a Oye, usted y que bueno también agradece mucho su, su plática, dígame padre no, partito de, de estas anécdotas de preciosas del santuario porque claro hay tantas cosas que uno dice pero yo creo que una cosa es que fue un regalo del santuario y se lo debemos bueno al padre Juan Marel, y sobre todo a las hermanas ese fantástico ambiente de familia que hay en el santuario o sea eso de que teníamos la misa pero después estaba todo la, ¿cómo se puede llamar? La, debajo del árbol, ahí no sé, ahora está lo tienen ustedes ahí eh, en, en otro lugar, pero teníamos, ¿no es cierto?, la venta de comidas, de qué sé yo qué, de, de carnitas, no, no sé de si carnitas, pero en todo caso había tacos, tacos sudados, había, qué sé yo qué, bueno, bebidas por supuesto, qué sé yo qué, ¿no? Y entonces era, era realmente un día precioso, que en la mañana ese era un día de familia fantástico. ¿Y por qué me acordé? Porque una vez, no me acuerdo cuál de los hijos... De, de los Macías, de Edi Masías, estaba haciendo alguna cosa, una tontera, bueno, normal, pues son niños. Y me acuerdo que lo, lo he usado mucho en prédica. Se acercó, no me acuerdo si, si Edi o, o la mamá, no me acuerdo bien, y le dijo, mire, mijito, si usted se sigue portando así, no lo traigo el domingo al santuario. Escuché, fantástico, o sea, el peor cosa que podía hacer ese niño en no ir el domingo al santuario, porque sabía que ir el domingo al santuario, se encontraba con los amigos, era una tremenda fiesta. Eso lo encontré siempre muy precioso. dicho, no hay mejor signo de la vida que había y que hay en el santuario, que a un niño le digan mira, si te portas mal, no vas ir al santuario, y eso es como una especie de castigo, imagínate, fantástico, todavía me acuerdo. Había alguien aquí en la sala que quería tomar la palabra. Gracias, padre. Un Hola. gran homenaje al padre Juan Manuel. Hola. Saludándole y agradecido siempre con usted, padre, toda la vida por esa charla que nos dio hace 30 años. Y gracias a usted, como instrumento, somos, somos instrumentos en las manos de María. ¿Cómo no recordar todos esos fortalecimientos, padre? Ese primer fortalecimiento que llevamos a Olizaba. Con la hermana Margarita. ¿Está fuerte tuya, Alisa? Con el equipo, sí, padre. Este, tanta, tantas Mira. cosas hermosas que, que nos regaló siempre. Y viendo, dice, se bajaba del autobús para dar una charla en Querétaro y se subía al autobús para dar la charla en tres horas en San Luis. <risa> eh, eh, una actividad, Dale. como una hormiguita en todo el país. ¿Cómo olvidarlo? Esas, esas charlas de vida familiar... Todas esas santas eucaristías que nos tocó eh, compartir con usted y, y el regalo tan hermoso que nos dio en Chile en el jubileo del 99. Ese encuentro, esa espera en el aeropuerto, padre, eh, la llevamos en el corazón, en la mente, toda la vida. No me, acuerdo. Ay, Her, hermosa, no me acuerdo. hermosos momentos que pasamos con usted y gracias a usted, los cuatro hijos, los cinco hijos, eh, han pertenecido y pertenecen al movimiento y, y nuestra alianza con la Mater va a ser de por vida, de siempre. Le, lo queremos mucho, Padre, y un fuerte abrazo. Gracias. Y muchas gracias por, por esa charla tan maravillosa que nos, que nos ha compartido el día de hoy, del Padre Juan Manuel, que es un gran... Eh, Ejemplo de, de fidelidad y de amor a la mater. De entrega, sí. De mm. entrega, mm. sí. Lo, que, lo, que, lo queremos mucho de aquí hasta, hasta, donde, hasta donde está con el padre. Y, y yo soy peregrino uh -huh. guadalupano al Tepeyac. Lo llevo siempre a usted y al padre Darío Balbontín caminando conmigo. Ah, al tepeyac. Darío también. También sí. peregrina Muchas gracias, gracias, padre. Y ya que estamos con la ya que estamos con la penitencia de topa ya que está por ahí que ofer rubio le mande saludos a, a todos los hermanos rubio que eran el cor famoso ahí que teníamos camino sí, ante sí. es que no se imagina usted el tesoro que es eso o es sea, una cosa increíble increíble uno conoce muchas cosas del mundo y, y, y tal muchas penitenciones pero eso tiene una una fuerza interior porque además tiene una organización mire si sí, los latinoamericanos somos bastante desorganizados, ¿eh? pero la disciplina que lleva la apreciación al Tepeyac y la espiritualidad que tiene. ¿Y eso por qué? Porque un nuevo tipo, otro tipo de autoridad. Aquí no es la autoridad a través del que manda, sino que especialmente porque estamos enamorados, entonces nos ayudamos los uno a los otros. Esa cosa es un tremendo regalo, tremendo regalo. Bueno, así que saludo a sus hermanos, al coro del Tepeyac. Coro Gracias, padre. Sí. Caminante. Gracias. El... Eh, Tenemos más, más, Saludos, padre, y me permito mencionarlos ahora, y después si alguien en la sala quisiera también participar. Eh, Luz Amparo Espinosa, querido padre oh. Carlos, quedamos en eso, permanecemos fieles. Un abrazo con cariño, Gustavo González y Luz Amparo. Hasta pronto. Verónica Medina, saludos, padre Carlos, lo oh. recordamos con cariño. Carmen Vázquez, de palabras del padre Juan Manuel. Ay, no de nada... Fue para él un privilegio estar en la celebración e eucarística en la fundación del santuario del movimiento en 1980. Ah, estar en la celebración eucarística mira. de los 40 años en el 2020. Fue, el último, fue lo último que platicamos con él. También, ah, Carlos Ontiveros, ah. saludos padre, un gran ejemplo, tuve la oportunidad de conocerlo cuando niña. Mis padres hicieron el fortalecimiento matrimonial Roberto y Rosy Ontiveros. Escribe Roberto Rodríguez, Padre Carlos, gracias por este emotivo homenaje tan reconocido al Padre Juan Manuel Pérez, que Dios lo tenga en su santa gloria. Al igual que Santiago Onofre, saludos Padre Carlos Cox de toda la familia Onofre. Recuerdos hermosos del Padre Juan Manuel Pérez Romero. Bueno, alguna vez oímos llamarle el Juan Dieguito de la MTA. Verónica ah, Medina Verónica Medina comenta, fue nuestro asesor en la juventud femenina en Querétaro. Estamos hablando de algunos años. Eh, no sé si alguien más aquí en la sala quisiera participar. Pues bueno, eh, ya de los últimos me, eh, mensajes que, que, que, re, que comentamos, Julio Bar, Padre Carlos, la primera vez que lo escuché en misa en el santuario de Querétaro, usted habló de que México es una tierra de volcanes, y esa humilidad todavía resuena en mi corazón. Yo en ese tiempo estaba en la juventud masculina. Pues bueno, eh, nuevamente, muy agradecida, padre, con, con esta, esta charla, con este tiempo que nos ha regalado, para recordarnos eh, lo importante que es recordar a quienes han sido parte fundamental en el desarrollo y en la vida de Schoenstatt en México. Eh, me permito en este momento dar la palabra a Agustín y Cristi Chacón, pero antes, a Pati, que levantaron la mano, a Pati Dorantes, antes de dar la, la palabra a Agustín y a Cristi Chacón para el cierre de, de, esta, de esta noche. Pati, adelante. Gracias, Padre Carlos, muy buenas noches. Eh, gracias, una excelente eh, plática sobre el Padre Juan Manuel Pérez. Él nos comentaba también alguna vez, estuve platicando con él, de hecho yo estuve con él eh, en diciembre del año pasado en, la, eh, en, la, en una plática que también se transmitió por, eh, por Facebook eh, aproximadamente como cuatro horas. Y dentro de eso estuvimos platicando un poco. Eh, él nos comentaba también el, el que usted fue parte fundadora de la pastoral familiar aquí en la diócesis de Querétaro junto con el padre Muñiz, uh -huh. que recuerda eso. Que el padre uh -huh. José, ¿sí? sí, claro. Comentaba muchos, muchas anécdotas eh, de, de usted, de las que, que hablaba eh, en este aspecto Y en la misma diócesis lo recuerdan como el padre fundador, a usted, de, de, de la pastoral familiar del movimiento de Schoenberg. y el gran aprecio que le oh, fue una experiencia tenía muy el bonita mm. el gran aprecio que tenía el padre Juan Manuel a usted mm. trabajaron pues, por ahí muy de lleno sí. en el crecimiento de la familia de Shasta aquí en México gracias Juan no, era mutuo era mutuo. Mutuo, mutuo. mutuo mutuo pues bien ahora sí, para, para finalizar este último mensaje la señora Ofe Rubio comenta que siempre lo tiene en sus oraciones y con mucho gusto le pasa el saludo a sus hermanos. Saludos de toda la familia Rubio Chávez. Pues bien, eh, damos la palabra entonces a Agustín y Cristi Chacón, quienes pues, nos platicarán y cerrarán este evento. Teníamos, teníamos cerrado... Sí, pues ahora nos toca a nosotros decirle que yo padre le digo, de que una plática hermosa, bellísima, en donde nos hizo recordar muchas cosas, vivirlas otra vez eh, eh, y volver a, a disfrutar todo eso. Se dice que recordar es volver al pasado por el camino del corazón. Con emoción y admiración lo hemos seguido en la hermosa vocación de cómo asumir la misión de nuestro fundador con pasión con creatividad y con fidelidad, tal como el padre Juan Manuel en su momento lo hizo. También con audacia y con la entrega sin límites, con la cual usted llevó el mensaje de la alianza, el amor de nuestra querida Mater y la misión del padre a muchos lugares de México, lo que le agradecemos profundamente, porque de veras es que... Fue en esa temporada cuando se expandió aquí la fundación con el padre Juan Manuel y el crecimiento de Shosta en México, pues a través de usted. Sí, agradezco mucho la práctica eh, que nos ha brindado, querido padre Carlos. Y yo destaco un punto que usted plantea, el hecho de que el acto de cimientos fue verdaderamente fundamental para la vida del santuario. Mm. Mm. Usted eh, menciona que cada generación debería repetir creativamente ese acto de cimientos porque permitiría renovar esas raíces y renovar esas expectativas en cuanto a lo que de nosotros se espera para lo que es la vida y el futuro del Santo año También eh, pienso que esa raíz guadalupana enriquecida en nuestro caso por la espiritualidad de Schurter, estamos seguros que será eh, la base para que podamos renovar, para que podamos reanudar después de esta crisis múltiple que padecemos, no solamente en México, sino ¿Sin el en el mundo? mundo, pero particularmente en México. ¿verdad? Porque evidentemente que todas las condiciones sanitarias, hay sociales, eh, culturales. culturales, educativas, han, son un tremendo problema para todos. Pero estamos seguros de que mm -hmm. esta raíz va a moment entonces salir adelante con todo esto. También queremos agradecer en todo este momento También todos quienes han seguido momento transmisión, todos quienes han seguido y transmisión, al equipo de secretariado y especialmente al equipo de nuestra revista AdSum, que tuvo a su cargo la organización de esta conferencia. Le reiteramos a usted, Padre Carlos, nuestro agradecimiento por aceptar con entusiasmo estar con nosotros esta noche y por el grato momento que hemos compartido. Reconocemos la gran tarea que significó la expansión de Sherpa del México, dando sentido a nuestro ideal nacional, familia guadalupana en alianza fiel a la misión del padre. Es una alianza y una misión que nos identifica y que nos une. Le expresamos un saludo especial de parte de la hermana Alejandra, asesora del Secretariado en México. Y ahora, si no hay algún otro punto por tratar, por participación, quisiéramos pedir al padre Carlos, nos imparta su bendición. Y en ella nos unimos en espíritu a la bendición del padre Juan Manuel. Padre Carlos, por favor. Mucho gusto. Yo lo invito a que antes cada uno de nosotros podamos renovar nuestra alianza. Los invito a que coloquemos la mano en el corazón, que es en el lugar donde Cristo vive y habita, desde el bautizo. Pero también donde se experimenta, donde se vive el más profundo de los santuarios, que es el santuario corazón. Todo el caminar de los santuarios, el centro santuario original, los santuarios filiales, los santuarios del hogar, los santuarios del trabajo, son una pedagogía maravillosa que se desarrolló en Sherta. ¿Para qué? Para fortalecer la experiencia del santuario corazón. Como dice ahí en Galatas 2.20, Cristo vive y habita justamente en nosotros. Entonces, con la mano en nuestro corazón, nos renovamos y nuestra entrega a nuestra querida Madre. Oh, señora oh, Oh madre, oh madre mía, yo oh, me ofrezco toda la gente a ti, y pruebe mi de filial de afecto, de afecto, te consagro en, este, te día, en siempre, este día. Siempre mis ojos, mis oídos, mi pues, lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Y que por eso nuestra querida Virgen, que hemos experimentado tan cercanamente con nuestra señora Guadalupe, con la Madre, de todos los santos que nos son queridos, especialmente aquellos que nacieron y crecieron en tierra mexicana, especialmente Juan Diego, a través de los que han vivido heroicamente también la vida de la alianza, Franz Reignis, etcétera, los bendiga y acompañe el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que el Señor nos acompañe, nos fortalezca y vamos en la paz y en la alegría del Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Estamos en el tiempo de Pascua, así que aleluya, aleluya. Aleluya, Padre. Así es. Oye. Ha sido este una momento, alegría verlos, por lo menos algunos, digamos los otros. En este momento cerramos ya la transmisión en vivo vía Facebook. Agradecemos a todos los que nos acompañaron esta noche, el secretariado Padre José Quentenic México y la revista Axum. Pues los invitan a seguir las actividades que, que el secretariado estará preparando y compartirá con ustedes con mucho gusto. Buenas noches, gracias Padre, Bien. y bueno, nos despedimos en Facebook Live. Muy bien. Bueno, pues está seguimos aquí ya en Facebook, estamos en Zoom y creo que ya no en vivo, ¿verdad? Espero. <ríe> si no van a hacer los grupos. <ríe> de Muy bien. Mucho gusto, Padre Carlos. Que Dios lo bendiga. Igualmente. Yo Dios te bendiga. En Orizaba, ¿Tú estás en Orizaba? Sí. ¿Tú estás en la misma ciudad de Orizaba? En Orizaba, estoy en junto a Orizaba, en Cuautlapan. Soy párroco de Cuauhtapán y aquí claro. es donde se está trabajando por el santuario también. Ah, mira, mira, es, mira qué maravilla. Así es, aquí seguimos todavía. Te todavía. comiendo ahí a... Con mucho gusto, pues. Sí, sí. Me comentan que seguimos poder. en vivo, no, perdón. No, ya que no para cortar sabiendo. la transmisión debemos de salirnos.